Buenos días, Mateo nos ofrece hoy un texto precioso donde nos propone la regla de oro de la corrección fraterna, caso concreto. Ya veréis cómo va insistiendo, insistiendo, insistiendo, porque lo van acorralando a Jesús para que siempre el hermano sea el centro de todo esto. Empieza así, con una especie de pregunta. Si tu hermano tiene una ofensa contra ti, ve y repréndelo estando solo con él. O sea, ¿quién entre los dos? Nosotros no se enteran. Estamos en una comunidad que llamamos iglesia, pero me prefiero actualmente el término comunidad que el término iglesia, porque la iglesia se ha convertido en piedra. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero, ¿y si no te escucha? Lleva contigo do, dos o más de tus hermanos, o sea, dentro de la comunidad. Porque la, esta situación se ha de resolver comunitariamente dos es ya una comunidad dos o más si no te escucha si no hace caso ahora ya preséntalo a la comunidad ¿Eh? estoy seguro que van a traducir la mayoría a la iglesia si preséntalo a la iglesia quiere decir acude al Vaticano y, y a, a, a la doctrina de la fe y yo que sea al tribunal de tal no, no, no, esto se tiene que hacer en casa, en la comunidad. En caso que no haga caso de la comunidad, considerarlo que es un pagano o un recaudador de tributos, que son las personas más odiadas por los judíos en este momento. Y ahora, miren aquellas, Jesús se pronuncia y lo que él piensa. En verdad, os digo, Subraya es que ahora vas a decir algo muy serio. Lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. No lo dicen ni a los obispos, ni a los curas, no, no, a todo cristiano. Esto es muy nuevo, ¿eh? De tal manera que en el cuarto evangelio esto ya será la regla. Yo no sé cómo hemos ido. Son situaciones de poder, incluso hoy el perdón de los pecados y pecados reservados para el, para el obispo, para el, el Papa, para quien sea. No, no, no, no, Lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que Es, es la comunidad la que tiene que actuar. Lo otro es que el otro es un falso. Y continúa. Nuevamente os digo, si dos de vosotros se ponen de acuerdo, dos, es una comunidad, siempre sí, estamos iguales. ¿eh? Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, es donde vivimos, sobre cualquier cuestión que quieran pedir. Cuando leemos no damos importancia a las palabras. Sobre cualquier cuestión que quieran pedir, no se, se han de poner de acuerdo. Lo conseguirán de mi Padre del Cielo. Jesús tiene una gran confianza en su Padre. Desde el momento en que hizo la experiencia de ser el Mesías de Israel, de ser Dios, de ser Dios, como ve, Pero era un hombre, sí, era un hombre Dios. Pero sabía que lo matarían, ¿eh? Iba aparejado. No tolerarán nunca que un hombre sea Dios. Lo van a matar porque se ha hecho el mismo Dios. Y es verdad que se había hecho Dios. Porque ha activado la capacidad que Dios ha puesto en todos los humanos de llegar a ser hijos de Dios. Bien. Por tanto, si se ponen de acuerdo, son... No digo que sean dos dioses porque todavía no han llegado a consumarse. Están en vías de... Porque están siguiendo a ese Dios hombre. Que es el modelo que Dios nos está enseñando. Se ponen de acuerdo y lo tendrán. Esta es la gran confianza con la que actuó Jesús ante estos más o menos tres años. En que expuso ¿Cómo se puede uno llegar a ser Dios? Gracias.